Es un negocio del que dependen familias enteras. Hoy te agobia la incertidumbre de la contingencia por la cual estamos atravesando. Te puedo decir que el sentimiento es compartido. Solo que en estos días es nuestra responsabilidad sacar lo mejor de nosotros y ser un ejemplo para nuestro equipo de trabajo. Mostrar tu carácter y de lo que estamos hechos. Superemos los temores y busquemos o creemos nuevas soluciones confiables, creativas e innovadoras. Somos un conjunto de empresas especializadas en tecnologías de información, conectividad, comunicaciones, seguridad informática, soluciones de software, automatizaciones, entre otras. Durante años hemos trabajado codo a codo con nuestros clientes y amigos en todas las ramas del sector empresarial y todos los niveles. Desde la micro, pequeña y mediana empresa hasta corporativos, gobierno en general y educación. Es el gran momento. De acelerar el proceso de cambio en nuestras empresas. De aprovechar y hacer uso de las herramientas de esta era digital. Contamos actualmente con soluciones efectivas y de excelente calidad para ayudar a incrementar la productividad de tu negocio. Danos la oportunidad y el gran honor de servirte. Permítenos ayudarte y asesorarte. Para idear una forma de vencer los obstáculos que hasta hoy nos han estado deteniendo. Juntos, hombro con hombro, trabajemos arduamente para solucionar problemas que pueden resolverse con tecnología. Mantengamos activa tu empresa. Es un trabajo tal vez difícil. Es por eso que cuentas con nuestra creatividad e innovación, así como nuestro gran espíritu de servicio. En esta contingencia haremos posible encontrar nuevas soluciones. Conecta tu empresa. Hashtag. Conecta tu empresa. Conecta tu empresa. Conecta tu empresa. Conecta